Ay, cuéntame. El otro, el otro día tu mujer me dijo un chiste de y de la risa me caí de la cama.